Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a de qué hora estén escuchando este video. Hoy con esta, eh, la clase 282, 282, luna en casa 6 en los signos de tierra. ¿Cuáles son los signos de tierra? Ya sabemos que son Tauro, Virgo y Capricornio. Y la casa 6 de alguna manera, como está relacionada con el eh, signo de Virgo, porque es el sexto signo, entonces eh, decimos que es una casa de tierra. Por lo tanto, si sí tenemos eh, que la luna en casa 6 significa... O las tres palabras claves de esa luna en casa 6 es rutinario, organizado y cooperador. Si la casa 6 estuviera en Tauro, como lo estás viendo en el gráfico, la estabilidad, la paciencia y la perseverancia son las tres palabras claves para esa casa 6 en Tauro. Si la luna estuviera en Tauro, tenemos tres palabras claves. Tres palabras claves positivas y tres palabras claves negativas. Sensual, tierno y confiado. Por el otro lado, brusco, crédulo, inseguro. Entonces, si tenés una carta, estás haciendo el estudio de una carta natal que tiene la luna en casa 6, esa casa 6 está en Tauro y la luna también está en Tauro, podríamos estar hablando de una persona ¿Qué le gusta trabajar de acuerdo a una rutina? Es bastante paciente, pero un poco brusco. Estas frases claves se las debemos a Mildred Peraza, la astróloga Mildred Peraza, astróloga certificada por el CAF de Venezuela, virginiana ella al fin, que me ayudó a organizar esto y hacer las frases claves. Gracias, Mildred. Bueno, Ahora vamos a ver qué pasaría si esa luna en casa 6, que ya sabemos que es rutinario, organizado y cooperador, pero esa casa 6, en vez de estar en, en Tauro, como antes, está en Virgo. Las tres palabras claves para la casa 6 en Virgo es que son cuidadosos, son detallistas y son precisos. Entonces, y si esa luna estuviera en Virgo, cuidadoso, humilde, prudente obsesivo, neurótico y distante por lo tanto podemos estar ante una persona organizada, muy detallista que suele tener comportamientos humilde y prudentes ahora bien vamos al último de los signos de tierra, depende de cómo lo miremos, el último o el primero porque ya sabemos que el tauro es Fijo, eh, Virgo es mutable y Capricornio es cardinal. O sea, muchos dicen, bueno, los signos de tierra empiezan en Capricornio porque es el cardinal, el primero. Luna en casa 6, rutinario, organizado, cooperador. Pero si la casa 6 estuviera en Capricornio, eh, lo hace perseverante, concentrado y responsable. No, irresponsable, no, responsable. Luna en Capricornio, reflexivo, prudente, reservado, por un lado, por el otro, egoísta, indiferente, cruel. Entonces podemos estar hablando de una persona organizada y perseverante. Le gusta trabajar porque genera beneficios, el trabajo le genera beneficios, bienestar a veces un tanto egoísta con sus compañeros. Bueno, como siempre te digo, acá abajo te queda nuestro eh, portal de astrología, PatagoniaAstral.com que ya va tomando forma. Te eh, digo en este video, para tomar las clases gratuitas del eh, primer nivel, del nivel inicial, ¿Sí? Tenés que, primero, hacerte miembro del portal. Después tenés que entrar a lo quiero. ¿sí? Y en el margen izquierdo de la pantalla, acá, eh, vas a encontrar para inscribirte en el curso en sí mismo. Tenés que seguir esos pasos. Bueno, y también te invito a que te sumes a nuestro... Un grupo enorme de Telegram, t.me, barra curso de astrología. Ahí ya somos más de 600 miembros y cada vez se hace más grande, cada vez se hace más interactivo. Bueno, te mando un abrazo enorme. Ah, antes me faltaba decirte que te dejo acá, en este costado, eh, en el costado, eh, como lo estás viendo izquierdo de la pantalla, eh, una cajita de descripción en el final de este video eh, para que entres a eh, toda la lista de reproducción. Este es el video 282. Si no entendés este video es porque no viste todos los anteriores. Te falta ver todos los anteriores. Son todos videos cortos. Por eso es eh, uno por día. Te mando un abrazo enorme. Nos volvemos a encontrar mañana, claro que sí, como todos los días. Chao. Hasta la próxima.